Entonces, contextualizar información, eso el caso lo permite, este y cualquier otro que ustedes inviten a los profesores a desarrollar. Resignificar los datos, extraer las fuentes y explicitar en la medida de lo posible cómo han sido conseguidos y elaborados. Me acuerdo que cuando conversamos con la autora del material, vieron que están las fechas 2003 2007. Entonces, una de las primeras cosas fue, bueno, ¿por qué 2003? Más allá de que esa sea la información que está. Y después, al reconstruir, había momentos anteriores de movimiento más intensos de la laguna. No importa si uno dispone o no del dato, lo importante es tener claro en el momento del análisis el conjunto de las preguntas que tendríamos que hacer. Desdibujar los inventarios clásicos de la escuela. Acá les hacemos un gran favor, legitimamos, ayudamos, les damos permiso a los profesores. Muchas veces necesitan eso. Que de afuera les digo, sí, tranquilo, métete con eso, aunque descuide, no es que lo descuide, lo pone entre paréntesis en otro orden el contenido que tenía que dar. Eso ayuda mucho para que lo disfruten los profesores. No sentir que esto se les superpone a lo que ellos tienen que hacer. Están haciendo lo que tienen que hacer, solo que en otro orden. Para los que les guste cocinar y comer, es como la diferencia entre una ensalada y un antipasto, digamos. ¿no? O sea, si yo lo puedo hacer esa mezcla, serían esos integrantes, solo que están acomodados de otro modo. Es más apetitoso. hacer un lugar grande por la puerta grande a los actores sociales y e históricos que protagonizan los territorios y las culturas del mundo, con nombres, porque si se meten van a ver cómo se llamaba la familia que tenía el hotel y qué les pasó cuando se tuvieron que ir, yo lo leí, eso no está en el material, pero después uno se mete y es muy fácil de encontrarlo. Hay relatos, incluso ya hay cosas puestas en un blog de esta inundación de ahora. Es decir, que este material que todavía no nació, ya tiene una, ya envejece un punto. Y eso es un signo de que estamos bien, no de que estamos mal, de que elegimos muy bien el caso. Porque ya ahora es esa cota que ustedes tienen de la laguna no es así, ya eso está eh, extendido. Y esa isoieta de lluvias que tienen en el caso está corrida porque llovió más la semana pasada de los milímetros de esa media histórica. Ahí estamos en una buena señal donde el profesor y los chicos, en, un, en ese punto estamos en una paridad. O sea, me ayudás y ese me ayudás ahora es recíproco. El profesor les va a decir a los chicos, que seguro lo van a encontrar más rápido que yo, y ellos me van a decir, ¿te parece que está bien esta serie empezarla en 1870 o tendría que haber sido antes? ¿O cómo buscamos algo antes? Porque ayer 1870 para la naturaleza, 200 años no es nada. Ese me ayudas que es genuino, no es caretón, porque es, yo necesito que a mí me ayude ese chico que tiene 13 y va a encontrar más rápido que yo. Y a él le sirve que yo le ayude a pensar si ese es el mejor dato de la serie. O en realidad hay que empezar a buscar antes y mandar un mail al servicio meteorológico que queremos, etcétera, etcétera. Ese, ese diálogo es verdadero, de la política, de la educación, de la pedagogía, de la geografía, etcétera. Es genuino. No es demagógico ahí eh, esa conversación a propósito de un contenido. Como dijeron acá antes, dos piezas primordiales se ponen de acuerdo ahí. Un objeto de conocimiento que es relevante, que es complejo, que es contemporáneo, voy tildando, lo tiene todo esto. Buenísimo. Y las formas de lectura, de análisis, interpretación y comunicación, esas cuatro que las tienen ustedes escritas en el material, las cuatro se cumplen, todas a la altura de la era digital. ¿Las podemos mejorar? Sí. ¿Las podemos enriquecer? Sí. ¿Puedo hacer otras? Sí. Pero esa es una muy buena línea para transitar. Leer y estar a la altura del desafío de, de este momento, de lo que implica esa lectura de, de, de un lector clásico, a los llamados hiperlectores, si ustedes quieran, y ahora el compañero seguro lo va a abrir y, y Cecilia también. ¿no? Al contrario, más lectura, más mundo, más representación, es infinito. No, no, a mí no me va a alcanzar ya la vida de toda la ventaja que tienen los que nacieron hoy. Ya, yo ya estoy perdida en esa carrera. Porque está, eso está disponible. Entonces, encontrar un criterio de lectura y de gusto para apropiar y elegir lo que está disponible es una suerte. Ahí me parece que hay que alentar enormemente a estas generaciones en ese punto. Eh, eh, de, en la diferencia generacional que va a existir siempre, hay algo allí de desenganche, entre estas generaciones de las cuatro pantallas, como se llaman ahora, y, y las que venimos de antes. ¿no? Así que es una suerte esa conversación. Para terminar, una frase vieja, pero vieja en el formato, siempre nueva en, en la intención. ¿Se acuerdan cuando Freire dijo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, y es por eso que aprendemos siempre, porque las dos cosas tienen que pasar, saber y no saber, las dos, para seguir sabiendo. Con una sola de las dos no alcanza, en cada uno de nosotros tiene que tener y faltar, y en esa mezcla eh, estamos vivos y aprendemos. Bueno, dejo acá.